Salas, eh, recordemos que la lepra jugó hace muy poquito en la vecina provincia de San Luis contra Vélez Arfiel. En ese partido Pablo Morcos iba con las intenciones de ver el partido, claramente como un hincha más de Independiente de Rivadavia. No solo no pudo ingresar a la cancha, sino que murió. Y eso es motivo de investigación, aunque para la policía de San Luis... El caso quedó resuelto casi la misma noche del episodio. Bueno, recordamos que, que es un caso que venimos hablando en los últimos días, pero recordamos que durante la misma madrugada se hizo la necropsia, la cual determinó, esto según disposición de la justicia de San Luis, no determinó que la causa de muerte fue un infarto uh -huh. y que las lesiones que presentaba Pablo Morcos eran de vieja data, de hace un mes o más. Claro. La familia no entiende lo mismo, sobre todo cuando eh, llegó el cadáver, cuando lo velaron y cuando vieron eh, las lesiones que presentaba Pablo Morcos, Así que existe ahí una diferencia entre lo que sostienen las autoridades de San Luis y la familia que lo que está pidiendo es que se profundice la investigación y sobre todo que alguien les autorice hacer una autopsia de control claro. para poder determinar ellos en forma fehaciente cuál fue la causa de muerte ante la sospecha de que pudo haber sido un caso de violencia policial. Están con nosotros Lucas Soler, que es el abogado, y Mariano Morcos, que es el hermano del de fallecido simpatizante de Independiente Rivadavia. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. No, gracias, un placer. Gracias a ustedes. Eh, ¿Fueron a San Luis ayer? ¿Estuvieron? Estuvimos todo el día, sí. ¿Y qué nos pueden contar de lo que vieron ayer en San Luis? ¿Con quién se entrevistaron? Nos encontramos en primer término con bueno, mucha prensa. Nos encontraba, se encontraba en la puerta del, de los tribunales eh, en, en San Luis la gente quiere saber realmente ¿Qué pasó? qué pasó en definitiva nosotros somos Mariano es víctima porque es hermano claro. de una persona asesinada pero hace también mucho a la sensación de inseguridad que queda en el pueblo mm. y yo creo que la prensa es el gran es la gran esperanza que tiene el pueblo de San Luis algo declaraste vos en el último partido de independiente, contaste Mariano sí. cosas raras que, que viste en torno a esto contanos un poco más bueno, eh, por supuesto, sí. Eh, lo que estoy contando es lo que yo vi en primera persona. Yo no estuve en la cancha la noche que pasó lo de mi hermano. ¿Vos también sos hincha independiente y vas a la cancha habitualmente o no? Yo en realidad, como hincha, soy hincha de Andes un equipo mucho que... más chico. Claro. Pero sí soy simpatizante independiente. Mi familia es simpatizante independiente y soy del barrio. Y tengo muchísimos Ajá. amigos de Independiente Rivadavia. Este, por supuesto... La semana pasada recurrí a San Luis con mi sobrino eh, con motivo de ir a traer el cuerpo de mi hermano. Ajá. Siempre pensando que había muerto de un, infar de un infarto agudo, como decía el informe de la policía y como me comunicaron. Ahora, antes de salir ya habían personas que me habían dado versiones distintas de lo que había sucedido. Cuando llegué a la fiscalía y hablé con la fiscal, ella me transmitió que había sido un infarto agudo de miocardio, que a mi hermano lo habían detenido por algún motivo en el, en el ingreso al estadio, lo habían sentado en algún forcejeo, lo habían sentado y mi hermano se desvaneció y murió y falleció. Eso fue todo lo que te dijo la fiscal. Sí, entre otras cosas Ajá. que charlábamos. Me dijo que mi hermano llevaba un arma, me dijo un montón de, de ciertas cosas que este, ya no hacían, digamos, ya no eran importantes para mí. Lo que yo iba era a buscar a mi hermano. Le dije que yo esperaba realmente que fuese así porque creo que la, fami la familia descansa en paz cuando uno sabe que su familiar, bueno, murió por una cuestión de ese tipo. Y bueno este... Pero distinto fue cuando fui a la morgue de San Luis uh -huh. y vi el cuerpo de mi hermano. ¿Qué viste? Bueno, vi una persona golpeada, muy golpeada, en su cara, en su rostro, en su ojos. ¿Vos lo viste eso? ¿No es que te lo contó no, no. El, el, el, el, la no. persona que trabajaba ahí? ¿Vos lo viste a tu hermano? No, porque tuvimos que hacer un reconocimiento. Entré a la morgue le sacaron las vestiduras que tenía mi hermano, las vestiduras no, unos envoltorios, y vi su cara y vi hasta su torso. Uh. Vi gráficamente golpes, nariz sangrante, un balazo de goma a la altura del esternón. Hablaban de que esa bala era una herida anterior. <coughs> no, la bala, yo sin ser experto, este, me di cuenta que era una herida fresca porque se veía sangrante en el momento, mm balazo de goma, está en la foto que el doctor Soler se las puede transmitir para que incluso si ustedes quieren verla ahí. ¿A vos te consta que él había tenido otro episodio en donde se había lastimado en esa zona o no? No, no, no te me, consta. No, me, no solamente no me consta, sino que eh, después charlando con la gente de. <coughs> perdón. Con la gente del, del club, nos dijeron que el viaje fue totalmente tranquilo, no hubo ningún tipo de incidente en el camino el único incidente que <risa> tuvo la, la comitiva que fue de, de colectivo fue cuando entraron a Desaguadero y fueron desviados hacia el interior de San Luis al campo para requisar los colectivos la policía quería requisar los colectivos requisaron los colectivos, mi hermano iba adentro de esos colectivos, no encontraron ningún arma tal como cuenta la fiscal no encontraron nada sospechoso y dejaron seguir la comitiva con mi hermano adentro uh -huh. Uh -huh. Seba eh, Mariano eh, Pablo, cuando fue ese día a la cancha, fue con su hijo, ¿no? Con su hijo Lucas, de 18 años, sí. ¿Lucas qué contó al respecto, derecho? Lo que, conta, lo que cuenta Lucas es que ellos llegaron eh, casi al final, en uno de los últimos micros, aparentemente, o quisieron entrar casi al final. Ya había entrado la, el grueso de lo que sería la hinchada, digamos, la, más, la que más se mueve, la que más canta, la que más... Bueno, ellos habían entrado y como a los 20 minutos quisieron entrar ellos. Eh... Mi hermano tenía dos entradas en su poder y Luca tenía otras tres o cuatro entradas en su poder. Una nena amiguita de mi sobrina de 16 años no tenía entradas para dos amigos. Entonces mi hermano le regaló sus dos entradas y le dijo, Luca, dame una entrada tuya, así yo entro. Claro. Luca se adelantó unos 30 metros, pasó el primer cordón de seguridad y el segundo cordón de seguridad y mi hermano alcanzó a pasar solamente el primer cordón de seguridad. Claro, cuando Luca pasó el segundo cordón, se dio vuelta y vio que le estaban pegando salvajemente a alguien. O sea, no hubo, ya ya, ya le quiero contar a usted por otro detalle más, más técnico, pero no hubo entonces un episodio ahí, porque lo que se dijo en un momento era la interna de la barra, bueno, fue afuera. Perdón, el no, comunicado de no. la policía de San Luis habla de una interna en la barra, claro, que no, por eso ay, interviene no, no, la policía. No. Pa no. a eso, para eso deben haber 800 testigos que saben que la, la, el viaje fue totalmente en paz y sin ningún tipo de interna de, ningún, de ninguna Ajá. barra. Este mi hermano eh, pasó el primer anillo mi, mi sobrino ya había pasado el segundo y se dio vuelta vio que le estaban pegando salvajemente a alguien pero entre la gente no, y la oscuridad no distinguió a, a quién le estaban pegando Bien. cuando quiso retroceder pasar el segundo anillo hacia el primero ya no lo dejaron retroceder uh -huh. lo mandaron hacia adentro del estadio bueno, él entró al estadio buscó a su papá durante todo el primer tiempo no lo encontraba y... En el entretiempo vinieron dos eh, chicos que habían viajado y le dicen, mira, afuera hay una persona, han matado a una persona, mi sobrino se desesperó, indudablemente, salió, claro. entre que no encontraba a su padre y, ¿Y le dan esa noticia, salió del estadio y efectivamente, bueno, encontró una sábana, sobresalían las zapatillas, distinguió las zapatillas de su papá, habían hecho un cordón grande los policías, él le preguntó a un policía si podía acercarse, porque era su padre. Le dice, no, le dice, flaco, anda que es un señor que se cayó en bicicleta. Le dice, bueno, siguió insistiendo con acercarse porque sabía que era su papá. Claro. Le dijeron, mira, andate porque vas a terminar al lado de él. Esas son las palabras textuales de, la, de una de las de uh -huh. policías de San Luis. Y empezaron a quererlo agarrar. ¿A tu sobrino? A mi sobrino. Mi sobrino dice, yo te juro, tenía miedo de que me, me llevaran. Y me llevan y ya... Desaparezco. Claro. Este, ingresó al estadio, se lo, lo contuvieron compañeros que viajaban con él, Chi, uh -huh. hasta que terminó el partido. Claro. Y ayer, este, doctor, ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué pudieron hacer? ¿Qué, ¿Qué nos puede comentar usted bueno, ya lo, más técnico lo, de la luego, situación? luego de que nos encontramos con la prensa, ya entramos a hablar con la señora fiscal de la causa, eh, una chica jovencita, y lo primero que encontré en ella fue. Eh, todos argumentos defensivos yo soy defensor siempre, uh -huh. es muy raro que me encuentren en una querella el SEBA lo sabe yo sí. defiendo y me encontré con el principal argumento mire doctor, yo se lo dije a Mariano la noche, el día que vino si se llevaban el cuerpo una nueva autopsia no vamos a poder hacer no insista porque no se lo vamos a dar atento que ya se desvirtúa la cadena de custodia y demás le digo mirá tenemos un informe de necropsia con un montón de deficiencias y sobre todo omisiones. Omisiones en cuanto a, a los golpes que presenta, uh -huh. porque yo los he visto. Le muestro las fotos que he sacado en el velorio. Un hematoma terrible acá, otro en la otra 100. La, el tabique fracturado. Me hablas de, de un balazo, una herida de arma de fuego de vieja data, más de 30 días en el abdomen. Le muestro la foto. Está todo el círculo concéntrico muy reciente, me parece que amerita hacer una nueva autopsia. Ah, se lo llevaron, cadena de custodia. Yo voy a llegar a la verdad, con su colaboración o no, en este fuero o en el federal, en uh -huh. esta provincia o en la nación, o en San José de Costa Rica. Pero yo voy a llegar a la verdad, no solo por una cuestión de la familia, es por una cuestión del pueblo de San Luis, que ya tenemos lo de Santa Rosa de Conlara, y, y lo de la niñita esta, sí. eh, Guadalupe, Guadalupe. O sea, hay demasiado. Póngase un galardón en el pecho, investiguemos, yo como querellante voy a colaborar en todo lo que pueda. Eh, sí. ¿Qué encontré? Una negativa. No, incluso, mira, tomo el Código Procesal Penal de la Provincia de San Luis. Cuando ya nos estábamos yendo y después de que Mariano declaró. Le estoy leyendo los artículos 54, 55 que hacen al derecho de las víctimas aparece... ¿Qué está haciendo? ¿Le está leyendo el derecho de las víctimas? Sí, un artículo muy largo. porque es el derecho? Sí, le digo, he pedido ver el expediente. No nos lo muestran, claro. por lo menos que conozca su derecho. Eh, está en... Si quiere, búsquelo en internet. ¿Sabe qué, doctora? Hasta luego. Lucas, el, el cortito porque ya estamos sobre la hora, sí. pero eh, antes del viaje a San Luis... Eh, ustedes tenían la idea de presentar una denuncia en la justicia federal acá en Mendoza no sé si ya tienen determinado cuál es el próximo paso a seguir Nosotros, yo fui a la fiscalía número uno sí. eh, del doctor Alcaraz hablé con la secretaria eh, la doctora Cecilia Ábalos y me dijo, claro, eh, porque mi, mi principal preocupación era ...interponer una denuncia por el delito de falsedad ideológica... ...que es cuando se insertan uh -huh. declaraciones falsas en un instrumento público. Sí. El tema es que me dice... ...es un instrumento público pero de la provincia de San Luis. Claro. Claro. Yo si voy a la justicia federal iría por el tema de las torturas... ...porque el chico que preparó... ...el cuerpo... ...escucharon, no, torturas. Uh -huh. El chico que preparó el cuerpo nos dijo... ...a Mariano y a mí... ...que en el escroto, que es la bolsa que recubre los testículos... ...falta piel. Por ejemplo estando esposado, le han pegado, como dicen muchos testigos, salvajemente patadas y tiene las lesiones estas en la cabeza. Eh, vamos a investigar, yo les agradezco muchísimo a ustedes, pero algo si me permiten, la próxima vez que juegue la lepra en Mendoza, sí. que no va a ser este fin de semana sino el otro, el otro vamos a estar con Mariano debajo de la bandera que dice Pablo presente. Sí. Si algún hincha vio... De todo lo que sepa y nos puede colaborar con información existe la figura del testigo protegido. Eh, les ruego que nos lo haga, saber. Bien, eh, doctor Lucas Soler y Mariano, muchas gracias. Es ¿eh? muy amable. No, a gracias ustedes. A ustedes. Eh, Lo vamos a acompañar, obviamente en la búsqueda de la verdad. Sebastián sí. sí. siempre se me acompaña. Favor. Gracias. Siempre y gracias. ustedes también, muchas gracias. Muy muchas amables, gracias. Muy amable, los dos. ¿eh? Ojalá. Se sea...